Nunca vas a lograrlo, porque está más das porque miles de personas como tú igual te piensas diferente, que patético el estreques que eres fuerte, que cazo un entiendes, no vas a ganar, no hay oportunidad porque no eres más, te dejas derrotar, ya tienes que parar porque nadie lo alcanza y menos tú lo harás ¿qué mierda eres tú para joderme a mí? Nunca he dicho que necesito probarte algo, a ti voy a avanzar aquí, voy a moverme así, porque ahora mismo lo que quiero es iniciarlo al fin, porque esas palabras siguen en mi mente, me siguen, persiguen, se quedan presentes, pero ya no escucho porque estoy consciente de mi fuerza, mis puños me impulsan al frente. Nunca vas a lograrlo. Reforma no forma de alcanzarlo No pienses ni intentarlo Porque igual vas a fallarlo ¿Piensas escuchar eso? ¿Seguir siendo su burlas. ¿Piensas solo tomarlo? ¿Parar por unos cuantos? ¿O vas a contraatacar? O vas a contraatacar, sí. Seguro que perdes, seguro no podrás hacer frente. Sigues en lo mismo que nadie podrá vencerte. Solo te mantienes como un tonto a defenderte. Ya tienes nada más que creer, ya vas a joder, Es hora que pienses Pues no me importa lo mucho que tú lo intentes. No eres el apto ni diferente. Solo deja todo, ya lo yo... detente. Na. Ya no quiero escucharlo más, ya no quiero oírlo jamás. Dejará maldita gente que piensa en parar. Pensamientos que me jalan hacia atrás. Porque ya no pienso en parar ni dejar de avanzar. Vosos que lo voy a silenciar y que me oirán gritar. Saben que al final que yo voy a ganar. Nunca vas a lograrlo. No hay forma de alcanzarlo, no pienses ni intentarlo, porque igual vas a fallarlo. ¿Piensas escuchar eso? ¿Seguir siendo sus burlas? ¿Piensas solo tomarlo? parar por unos cuantos? ¿O vas a contraatacarte? O vas a contratar.